viernes de la 32 semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 17 versículo del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del hijo del hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azubre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga las cosas en, su, en la casa, que no baje a recogerlas. El que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Del quien intente conservar su vida, la perderá. Y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron, ¿Dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió, Donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor Gloria, Gloria a ti, señor, señor Jesús Los fariseos todavía no aceptan que en Jesús ya está inaugurado el tiempo del reino de Dios.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 Cuando el Señor venga, tendrá lugar el juicio. Por esa razón los discípulos deben estar atentos, para que no les suceda como los contemporáneos de Noé y de Lot, que por vivir despreocupados no advirtieron la inminencia del diluvio ni el castigo impuesto a Sodoma. Por eso a excepción de Noé y su familia y Lot y sus hijas, todos los demás murieron. Pero la venida de Jesucristo no será como el diluvio o la destrucción de Sodoma, que hizo morir a todos. Cuando Él venga, se realizará un verdadero juicio, o aun cuando estén dos juntos compartiendo la misma casa o la misma actividad, uno se salvará y el otro se perderá, porque cada uno tendrá que responder por sus propios actos. Lo que Jesús dice al final de la historia con la llegada del reino universal podemos aplicarlo al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte y también a esas gracias y momentos de salvación que se nos sucede en nuestra vida de cada día. Otras veces puso Jesús el ejemplo del ladrón que no avisa cuando entrará en la casa, o el del dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche o la de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 Husano. El novio que cuando va a iniciar su boda llama a las muchachas que tengan preparado su lámpara. Estas lecturas son un aviso para que siempre estemos preparados y vigilantes, mirando con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios, porque la vida es precaria y todos nosotros muy cauducos. Vale la pena asegurarnos los bienes definitivos y no quedarnos en encandilados por los que solo valen aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo son diferentes a los de este mundo. El que pretenda guardar su vida la perderá, dice Jesús, y el que la pierda la recobrará. Jesús nos dice que nadie, ni siquiera él, él mismo en su humanidad, que ha querido revelar cuándo será su segunda venida. Imaginemos por un momento qué pasaría si efectivamente supiéramos si cuándo. Mucha gente viviría una vida de libertinaje y, los, y solo se prepararía en la víspera y el, o al contrario, viviría en un continuo pánico. De esta manera el Señor nos invita a vivir siempre preparados. Quien ama a Jesús vive siempre preparado pues para Él la vida es Cristo y la muerte una ganancia. La seriedad de la vida va unida a una gozosa confianza, porque ese Jesús al que recibimos con fe en la Eucaristía es el que será nuestro Juez como, el hijo, como hijo del Hombre. Y Él nos ha asegurado, el que come mi carne y ve mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Que el Señor los bendiga.